Bueno, comenzamos Vale, ya hacemos a la llavecita Ok, esa vez me la tocó tripulante Vale, Danielson, para dónde va? Raptor, salió almacén Ok, vale eh, voy a llenar. Uy, apagamos las luces Vamos, vamos, llena gasolina, vamos, vamos Ok, ok, sal, sal, sal Abre la puerta, rápido, rápido, rápido, rápido uh, uh. Voy a mirar arriba que siempre hay un muerto Uy el Rator se pegó para allá. Ok, vale, vale. Muerto. Ya está. Es crack, a, ver, es crack, a ver, A es ver, crack, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. yo reporté. Decíos, o, o os vais, o os quedáis, pero no esperéis tres años para iros y luego volver. Es que así no se puede jugar. Así no se puede. Mira, mira, yo te digo, Rator. Y tú, y estás muteado, ¿eh? Rator venía okay. de allá arriba y se metió en el Noacen. Oh, Es verdad. Eh, qué asqueroso he dicho. Yo, ¿sabes cuál era mi plan? Iba a seguir toda partida para tener tu confianza en el stream y apuñarte por la espalda en la última. Yo no lo he visto, eh. No has visto. Ah, yo tampoco. ¿Cómo? Es Minecraft entonces. No, no, el rat, el rat, no. ¿Cómo que el ratón? También puedes decir que el rator se metió. Para que te hayas descubierto, ¿la No, que yo vi a Rator metiéndose en almacén. Venía el spawn. Yo no vi nada, si estaba la luz apagada. Lo único que vi ah. a, a Mai y a, a, a, a Raktor nada más juntos Pero no vi quién lo mató ¿O los dos? ¿No serán los dos o qué? Pero, pero que Mai que claro. se ha descubierto el solo Claro, Mai se ha dicho el solo Ah, ¿en serio? En, ah, pues funémosle No hay está. humor Aquí lo que hay es un imbécil que no sabe ocultar Que él fue el asesino <risa> ¿Qué es broma? ¿Qué es broma, papus? Que no es broma A ver, a ver, no a ver, no a ver una, una. Pues una, yo le voto y, pues y pues nuevo, es según una, se descubrió Pues yo también le voto Ah, no. bueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El la lava, Vamos a, el Venga, va, va, va. a ver el no me deja jugar, no. va A ver Ay, no, si a era, a ¿Qué era? ¿Qué <ríe> Bueno, bueno, funaron a Mai Yo pensaba que ni iba a ser Pensaba que iba a ser rato porque Rator bajó el spawn Pero pues, bueno Al parecer si, si era Así que bueno, eh, vamos a hacer la electricidad Uy, señor Ángel eh, espero no sea, ok, raptor y trolls Son aquí, menos mal, tenía miedo Así que vamos a bajar, Lina Uy, cerraron las puertas Y justo venía Lina A ver, hagamos fichero, rápido Rápido, rápido, rápido, rápido Dale, dale, uy, Lina viene arriba Uy, se bajó, menos mal, me dio miedo ahí Ok, termina A ver, ¿quién hay por aquí? Danielson ¿Danielson a qué hora bajó? Bueno, no sé, de pronto Cuando yo estaba haciendo la, la, la misión esa Así que vamos a llenar esto rápido. Uy, señor Ángel, ahí. Ok. Vale, vale. Ojo con el señor Ángel. Con Danielson. ¿Y Lina dónde está? Lina. A ver, señor Ángel, ¿dónde Ah, Lina está ahí. Ok, señor Ángel está con Lina. Vale. Danielson se quedó en. En Oce, vale. En donde se hacen el oxígeno. Ok, vale. Ahí está. Ok, uy, se apagaron las luces. Tengo miedo. Por aquí no hay el cuerpo. Vale, prendieron las luces, menos mal. Rápido. ¿Quién hay ahí? Raptor y señor Ángel. Ok. Eh, a ver, bajemos, bajemos. A ver, vamos a buscar un cuerpecillo porque vamos a ver si pronto. Lina con señor Ángel. Vale. Eh, ok, vámonos para acá. Vamos a ver pulsos. Yo, señor Ángel y Trolli. Uy, ojo. Encontré ¡Oh! el cuerpo. No, pero es por, para ver vale. si... Vale. Acabo de encontrar el cuerpo de Danielson. No sé quién es. Eh, muerto en la zona de, de los tanques de agua, de, creo que es no sé, abajo de oxígeno. ¿Vale? Eh, al último que vi por ahí fue a Señor Ángel. Sí, es, es verdad, Señor Ángel, ahí sé eh, que ahí estaba con Lina. Sí, que, porque tenía pecho. pegado. Sí, porque me pareció sospechoso, ya que hiciste una emisión y no se te cargó la barrita. Yo solamente puedo decir igual. No sé ustedes si quieren votar a alguien. Todavía somos cinco jugadores, todavía podemos skipear, creo yo, hasta saber seguramente quién podría ser. En todo caso, os advierto, yo no soy. Claro, ahora es cuando yo no se skipeaba nada. Mike, tú estabas puerto. Te dijiste a ti mismo, te, te, que Encima, ¿qué Echal. Eh. ¡Ojo con esto! Algo, ¿no? algo que me di cuenta, algo que me di cuenta cuando se acabó el, el, el cuando Mike estaba defendiéndose fue, dijo, Trollino, defiéndeme ¡Uy! ¡Es Ojo verdad, con es verdad, ¡A ver, pero que ya, no. ya se ¡Ojo con, con eso! ¡Ojo con eso! Sí, no soy ¡Mike yo. es un imbécil! ¡Pero si yo eché a Mike! ¡Bueno, eso es verdad, eh! ¡Aunque el señor Ángel venía en la izquierda y estaba Danielson en, o sea, algo! ¡Y a ti también te vimos, eh! ¡También estabas tú! Ángel, de dónde venías tú? De, de arriba de todo venía de electricidad de sí Ajá, o sea, reacto, digo, encontré, yo bajé o, o sea yo, yo, yo bajé por ahí yo me fui para hacer una tarea y el bajó del todo y entonces cuando yo me voy metiendo para, para, para, para otro lado ahí lo veo que estaba muerto el dinosaur entonces al sí, último también estaba lina y kepler también estaba lina y kepler pero no sé, yo venía no. bajando y tú estabas ahí saliendo con eh, lina. no te encontré y estoy diciendo te encontré por ahí nos encontramos ah vale ahora otra cosa eh, digo perdón Ángel cuál fue la última tarea la, mi, mi última tarea eh, fue una de cablecitos. Vale, eres tú. <risa> ¿Cómo? ¿Quién? ¿Por ¿El ¿Por qué? Qué? No, ¿En cable? No, es el, el, el señor Ángel. ¿Cómo que yo? La mítica la Lo siento, cables. señor Ángel. De los sí, cables. es que, como va a decir? Cable, no, no, cable, o sea, cables hay muchos. Y me bota, y me bota a mí. Rata. Eh. ¡Ay, sí, era! ¡Ah, Ay, bueno, era. bueno! ¿Eh? Qué, ay, qué, ay, malos ay. Impostor, qué malos impostores. ¿no? Sí, sí, solo tenía pegado. Sí, qué asco el señor Ángel. ¡Qué malo! Te hago no eh. la puerta, ¿Por qué? ¡Qué